¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Hoy te traigo la solución para tu vivienda a nivel energía de suministro corriente eléctrica Esto que te voy a decir ahora es un secreto muy bien guardado Y bueno, y ahora es parte de tu conocimiento Así que bueno, eso, ojalá te guste Suscríbete al canal y dale like acá va la información completa hoy vamos a aprender a construir un generador de energía radiante estilo tesla este generador de energía radiante es un conversor de energía positiva a energía negativa de energía caliente a energía fría este es el primer paso para poder obtener luego free energy la free energy se obtiene a través de la energía radiante y es por eso que vamos a tener que convertir los 12 voltios positivos calientes en energía fría para poder a partir de ahí comenzar a acceder a la resonancia de la éter y poder sacar toda la que queramos. Energía radiante es la energía que sale de una bobina cuando el campo electromagnético colapsa. Se llama contraelectromotriz para los ingenieros y pulso back FM para los de telecomunicaciones. Bueno, cuando nosotros conectamos y desconectamos una bobina en una batería, cuando la desconectamos salta una chispa. Esa chispa es de alta tensión, es negativa y es el famoso pulso contraelectromotriz. Entonces nosotros para obtener una conversión de energía positiva a energía fría, lo que vamos a tener que hacer es conectar una bobina de 300 vueltas calibre 3 milímetros al positivo de una batería. Luego el cual vamos a juntar en el otro extremo el negativo, pero a través de un contactor electromecánico. Este contactor electromecánico es una rueda que tiene cuatro contactos y tiene dos lengüetas. Cada vez que los contactos unen las lengüetas, un pulso electromagnético de carácter positivo se infla en esta bobina. Esta bobina está bobinada sobre un núcleo de varillas de hierro o varillas de soldar. El hierro es el hierro dulce que se compra en las ferreterías de arroyos, son rollos de alambre. Con eso podemos hacer el núcleo. 300 vueltas 3 milímetros. Entonces cada vez que nosotros cerremos este contacto, la bobina se infla. Y cada vez que el contacto se abra, la bobina se colapsa. Digamos, el campo electromagnético se colapsa y luego vuelve a la bobina a inducirse y la salida es por acá. Ese campo electromagnético que era positivo, pero que colapsado, se convierte en negativo. Se convierte en negativo y en eléctrico. Y no solo eso, ya no son 12 voltios, sino que son entre 5.000 y 10.000 voltios lo que vamos a obtener por acá. Esa energía de alta tensión de carácter negativo se le va a llamar energía radiante y es la positiva de las dos de los dos polos, digamos, de la otra energía, energía caliente, energía fría. Energía caliente tiene su polo positivo, o sea, se le dice energía positiva, pero también tiene negativo. A esta se le dice energía negativa, pero también tiene su positivo. Positivo es la energía radiante que vamos a sacar producto del pulso contraelectromotriz. Luego en el borne negativo de la batería vamos a tener el polo magnético. Bueno. Ahora, el segundo paso es ocupar esta energía para poder romper el muro de Bloch. El dominio magnético del muro de Bloch es un dominio de la energía que cuando uno lo abre, sale energía infinita. Entonces el siguiente paso es poner un condensador para que pueda eh, guardar la carga. Vamos a borrar acá y vamos a colocar un condensador. Este condensador no es otra cosa que un frasco de aceitunas o un frasco cualquiera Que está forrado con papel de estaño por dentro y por fuera Entonces nosotros ponemos el capacitor acá Y vamos a estar juntando la carga Cada vez que el conmutador cierre va a poner en corto el capacitor El capacitor va a estar vacío, pero la bobina se va a inflar cada vez que, que el conmutador abra, la bobina se va a descargar al capacitor, y el capacitor va a alimentar el circuito. Entonces, el circuito consiste en... Vamos a hacerlo por acá. Le vamos a poner un salto de chispa. Un salto de chispa, son dos electrodos, que están muy cerquita uno del otro, en los cuales salta una chispa. Bueno, estos electrodos han de ser variables, o sea que deben tener como unas manijeras para que podamos abrir y cerrar y poder variar el ancho de la chispa. Una vez que nosotros logremos la chispa que sea de color blanca, habremos entrado en resonancia con todo el equipo. Esta rueda debe girar en una velocidad X. Esta velocidad es muy importante. Por un lado podemos empezar eh, probando con 8 Hz. O sea que serían 4 vueltas por segundo, porque el contactor tiene dos contactos. Entonces, con 4 vueltas por segundo, nosotros vamos a lograr 8 Hz. 8 Hz significa 8 pulsos por segundo. 8 pulsos por segundo en el capacitor 8 chispas o más Porque acá se logra la resonancia Así que acá se multiplica este número Por lo tanto Es muy posible Que 8 Que van a salir por acá Más 8 Que van a salir por acá Logremos el 16 Si al 16 le ponemos Una coma Y le ponemos un 18 Tenemos el número aureo φ entonces nosotros acá estamos logrando fin, en todo el equipo La resonancia Luego que encontramos la resonancia Y la chispa es blanca y deja de ser azul Nosotros vamos a ir a romper este volumen Que logramos con este capacitor Lo vamos a romper en dos Vamos a hacer que se cargue en dos capacitores al mismo tiempo Le vamos a poner un capacitor acá Y otro capacitor acá entonces de esta manera el volumen va a llegar hasta acá. O sea, radiante se va a quedar acá, positivo y negativo se va a quedar acá. Como estos ya son los dos polos de la energía, el universo dice, ¿qué sucede de este otro lado? ¿Qué, qué está pasando acá? Esto es una, una incertidumbre para el universo. Porque él ya sabe que acá está positivo o negativo. Pero ¿y de este lado qué hay? bueno esta es la apertura del muro de Bloch. acá es donde rompemos la simetría de un volumen y se abre el dominio magnético del muro de Bloch, donde está la free energy entonces nosotros vamos a colocarle de este lado una bobina también calibre 3 milímetros pero esta bobina tiene solamente 30 vueltas tiene 30 vueltas y está adentro de un recipiente plástico sumergida en aceite mineral es para evitar todo tipo de fugas bueno entonces nosotros creamos un pulso positivo el conmutador se abre el campo se colapsa se convierte en alta tensión negativa tiene hasta rayos x esta energía nueva eh, carga el capacitor el capacitor Disrumpe la chispa, la apertura del Spark Gap nos va a dar la resonancia, todo el equipo entra en resonancia y una vez ahí, en resonancia, nosotros llegamos hasta acá. Se rompe el volumen porque todo esto es una incógnita y para la reparación del volumen el universo va a usar esta bobina, entonces digamos que hasta ahí no pasó nada, simplemente rompimos el volumen y hay una bobina que lo está reparando pero qué pasa ahora si yo agarro de acá y de acá y le coloco una lamparita el universo va a reparar la simetría del volumen a través de esta bobina pero también se va a dar cuenta que hay una lámpara Y tiene que atravesarla para poder reparar el volumen Esto es así, este es el truco Así es como se hackea la Matrix Nosotros rompemos un volumen Y luego en la reparación comenzamos a ponerle cosas Entonces la luz se prende Pero nosotros vamos más allá Y le ponemos un motor y el eje el motor también es parte de la reparación del volumen y comienza a funcionar las lámparas y los motores funcionan con energía radiante perfectamente lo que no va a funcionar con energía radiante es una computadora por lo tanto nosotros al hacer andar este motor con energía fría y que no solo eso sino que podemos poner 10 motores y los 10 motores van a tener que funcionar para poder reparar la simetría de este volumen que se rompió. Ese es el truco que utilizó Tesla para poder lograr Free Energy, o sea, energía infinita. Entonces, nosotros hasta acá tenemos energía fría, y lo que queremos ahora es que nuestra computadora funcione. Acá tenemos la pantalla, el cable, acá tenemos el transformador, y acá tendríamos que conectarlo a 120 o 220 voltios, según el país donde vivamos. Entonces tenemos este motor el, al cual le vamos a poner de frente otro motor. Este otro motor va a ser un generador eólico que no tenga aspas. Los generadores eólicos giran y producen electricidad. Lo que no sé muy bien, que, que si el generador el, eh, eólico genera eh, corriente alterna o corriente continua. Eh, yo creo que es corriente alterna. Al ser corriente alterna, lo vamos a poder conectar directamente a nuestra computadora. Bueno, pero eso no es todo. Esto no termina acá. Nosotros podemos conectar el motor eólico eje con eje y luego, con este mismo motor, darle electricidad a nuestro hogar. Es así que vamos a hacer una conversión de energía fría a energía caliente para poder abastecer el suministro de red de un domicilio común y corriente. Lo bueno de esto es que nosotros vamos a poder poner otro motor para otra casa, otro motor para otra casa, y así todas las casas que nosotros queramos, este volumen va a tener que hacer funcionar todo lo que nosotros le pongamos acá. Si le ponemos 100 lámparas, se van a tener que prender las 100 lámparas. Todo lo que le pongamos se va a tener que poner a funcionar, porque el universo tiene que reparar el volumen que se rompió. Este es el secreto de Nikola Tesla y la energía radiante ya no es más un secreto ni tampoco es un misterio bueno, otra cosa que te pido es que recuerdes bien que los capacitores deben ser con papel de estaño y no con papel de aluminio papel de estaño produce un mayor torrente de electricidad una mayor disrupción de la energía fría otra cosa los los dos capacitores que rompen el volumen eh, deben ser variables. O sea, nosotros tenemos que hacer que estos dos capacitores puedan variar su capacitancia. Porque a más cosas que nosotros le vayamos poniendo de este lado, vamos a tener que ir regulando la capacitancia de estos dos capacitores. Entonces es muy necesario que estos sean variables. ¿Cómo podemos hacer que unos capacitores se vuelvan variables? Bueno, es bastante simple. Por un lado, el frasco lo vamos a revestir de papel de estaño. El frasco revestido de papel de estaño por fuera. Nosotros adentro le vamos a poner una cadenita colgando hasta abajo. Y luego con agua con sal lo vamos a ir llenando. Este de acá afuera es el negativo, este de acá arriba la cadenita es el positivo... Entonces, a medida que lo vayamos llenando con agua, va a ir aumentando la capacitancia. Otro método, bastante también eh, ad adquirible por una persona, es ir a la ferretería y comprar dos tubos de PVC. Uno un poquito más grande que el otro, tienen que entrar uno dentro del otro justo. Entonces, los vamos a forrar de papel estaño a los dos lo forramos de papel estaño a los dos tubos y luego procedemos a meter uno adentro del otro ahí está entonces a medida que esto vaya entrando la capacitancia va a ir aumentando a medida que los dos papeles se superponen la capacitancia va aumentando entonces si nosotros Construimos los dos capacitores de esta manera nos va a quedar dos tubos con otros dos tubos que salen son los más finitos si nosotros atamos con un precinto que es como una cinta de, de, de plástico para atar cosas ahí nosotros le ponemos una maderita acá abajo o algún soporte y vamos a poder Subir y bajar O sea Subir y bajar la capacitancia De ambos capacitores al mismo tiempo Este es un detalle muy importante para que todo esto funcione Que los capacitores sean variables Bueno, por otro lado eh, Quiero pedirte que, que puedas hacer de esta información eh, Algo viral ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, como verás eh, Fundación Amenofis ya comenzó a revelar la verdad Y bueno, a partir de ahora, eh, si vos me ayudas a expandir este video Vas a poder hacer que de alguna manera no me maten ¿Mm? Si yo me quedo hablando para pocas personas, a mí me van a matar En cambio, si vos compartís este video por todas las redes sociales Podemos llegar a hacer que, que bueno, mi, dure, mi vida dure un poquito más Así que eso yo te lo agradezco de todo corazón que puedas hacer con este video en especial viral. Así que bueno, eso es todo. Voy a seguir hablando de este tema en los próximos videos, así que estate muy atento, estate muy atenta. Porque a partir de ahora empieza la liberación del ser humano por sus propios medios, o sea, por sus propios recursos, o sea, con sus propias manos, ya sin depender de nadie. Esta es la máquina, el generador de energía libre. Que no solo es un generador de energía libre, sino que es una máquina capaz de abrir el dominio magnético del muro de Bloch. Y cuando nosotros abrimos el dominio magnético del muro de Bloch, pasan cosas fantásticas. Fantásticas quizás se queda poco. Pasan cosas de ciencia ficción, también se queda corto. Así que ponerle atención a esto, porque la energía negativa nos va a abrir la puerta hacia el espacio. Así que bueno, querido, querida, muchas gracias, te mando un beso, te quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y dale like. Nos vemos. Chao.